cumplió 18 años y, y mira quién lo está recordando, un antibalaguerista, una persona que balaguer en su gobierno me metieron preso 17 veces y me sacaron del país, pero no por delincuentes sino por las ideas que yo defendía y que nunca me doblé, que lo que queda de, de, de lo que quedaba de la izquierda no me, no me citaban, no me mencionaban la mediocridad. Mira los resultados ahí. Los resultados de la izquierda, mírenlo ahí. Que no era una izquierda auténtica, sino que tenía sujeto mezquino. Mezquino. Mírenlo ahí. Guillermo Moreno al país no logra prender en el electorado. ¿Sabe lo que le pasó a Guillermo Moreno? Que hasta perdió la legalidad porque ni siquiera un 1% llegó, y me alegro, porque necesitamos izquierda que realmente, operacionalmente, en la práctica lo sean. Guillermo quiso oler a izquierdoso. Si él se hubiese vendido tipo Leonel Fernández, que nunca ha vendido imagen de izquierda, no un carajo defensor de la clase pudiente, eso es Leonel Fernández, un intelectual que domina el lenguaje y te puede meter frases que suenen bonitas. Eso es todo. Es lo único que es Leonel Fernández. Que por suerte no volverá a ser presidente en este país. Si Luis Abinader pone una justicia que no va a ser posible, independiente. Leonel Fernández hay que jalarlo y ponerle su suete blanco. Como en El Salvador, que a los ladrones del Estado le ponen su suete blanco. Como hay que poner a Danilo. Vamos a ver hasta dónde, Luis. Pero yo dudo que un hombre, si un ejército quiera hacerle una guerra a los que aún todavía tienen poder. A ver, sin ejército, si se atreve. Mira, el del Salvador no tiene ejército. Él, que se, ha, se la está jugando, un muchacho joven tiene todavía el, el brío de la juventud, porque Fidel Castro logró mantenerse siendo revolucionario, porque Fidel Castro tenía una guerrilla que nunca la abandonó y nunca dejó de entrenarla. ¿Por qué creen ustedes que Maduro todavía está parado? Porque este seguidor, este, el anterior de Maduro, el, en Venezuela ¿cómo que se llama? Chávez Chávez tiraba un discurso pero era entrenando a la guerrilla curso, curso, curso a la guerrilla a los soldados con, que son guerrilleros, convertidos en guerrilleros eso lo hizo Chávez antes de morir y por eso hoy Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado porque inclusive a nivel de armas Venezuela, Maduro, tiene un ejército que está bien armado y domina muchas cosas y tiene muchos datos. Entonces yo vamos a ver Luis Abinader con la mano pelada, sin un ejército, sino de un grupo de gente con una maldita c de querer tener cuarto también, que hay que ver qué podrá hacer Luis Abinader. Yo soy pesimista, lo pongo en duda todo. Porque no es un problema por anto, porque yo sea del otro grupo, no. Porque del PLD yo nunca voy a ser. Si alguien le ha dado funda a esos bandidos del PLD, ha sido yo. Nadie de, en, en todos los programas en este país le ha dado más funda al PLD que yo. Lo único es que yo exigía que llegara al gobierno algo mucho más sólido, como diría el Papa, menos flojo. Y este gobierno de Luis es un gobierno flojo. Este gobierno va a tener que, que, que chulear a mucha gente para poderse mantener y suavizar y pasarle la mano a mucha gente. ¿Qué ha dado eso de, de, de poner a todas las mujeres? Eso yo no estoy de acuerdo. Con toda que el, el problema del género, el hecho de ser mujer. Esa, eso, esa cultura, ese mensaje educativo, yo no estoy de acuerdo. Yo sigo defendiendo al ser humano por su cerebro, por su inteligencia. No importa que tenga grano o no tenga grano, que tenga vulva como no tenga vulva, que sea un cerebro productivo. Un cerebro productivo. Yo no estoy de acuerdo con el problema de los pájaros, de los gays. Pero si hay un gay muy capaz, muy intelectual, ganador de un premio Nobel, me da tres pitos que sea maricón. Lo importante es la parte operacional, el hacer, el hacer en la sociedad. Pero esta vaina de género. Ahorita viene un pueblo pequeño, una provincia pequeña, donde las mujeres del PRM y aliados no le interesa ser gobernadora. Y por un problema de reglamento hay que buscar una mujer. Ahí busca un cerebro ñame, un cerebro ñame que lo que va a ser una gobernación como un aguacate de poca masa con la semilla grande. O sea que todo esa, ese, ese discurso, como querer vender el respeto a la mujer. No, no, yo no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con la cuota de la juventud. No que hay que sacar cinco diputados jóvenes por ley porque la cuota, la ley dice así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Solamente en política rastrera se puede dar esos casos. Pero en el deporte, ¿y en el deporte? ¿Cuántos muchachos jóvenes llegan a la pelota pero tienen que tener un brazo del carajo? Esto no es un problema de juventud, es un problema que tenga cerebro. Ahí está el hijo Leonel, ahí está el hijo de Jorge Mera, son dos muchachos jóvenes pero tienen chance. Pero no por la juventud, es que demuestren el espíritu, el esfuerzo, el atrevimiento de una gente joven. Pero nada, ahorita, hacer ser muchachada, porque están disfrutando realmente lo que es un hombre joven, que le tengan que decir don fulano de tarde. Los niños, por ejemplo, Mozart a los, a los ocho años te tocaba un piano como un hombre viejo. No es un problema de edad, es un problema de, de demostración en los hechos. Aquí quiere descartarse que la gente después de los 70, como que ya como quien dice, te jodiste, vete a tu casa, ve a la iglesia, ve esto, muérete. Y Balaguer demostró que después de los 70 llegó al poder. Y después de los 80 fue que fue un desgraciado. Y como dice Facundo Cabral, Moisés dirigió una, un pueblo, todo un pueblo, el pueblo israelista, después de los 80 años. 90 creo que tenía Moisés. O sea que es un problema que no es de edad ni por género. Es un problema que es por lo que tú hagas. Por lo que tú puedas hacer. Así de sencillo. Bueno, señores, los partidos chiquitos que no sacaron un 1% ni van a tener la cuota mensual para ir a cobrar y van a tener que salir a la calle ahora a buscar firma para ser legalizado. Yo también soy un opositor de la existencia de los partidos pequeños. Hay países avanzados, Suiza en muchos países europeos, en Estados Unidos, donde para hacer más amplia la democracia han permitido lo que se llama los partidos pequeños de que como una forma de dinamizar la democracia. Pero aquí en este país los resultados de los partidos pequeños que son pequeños prostitutos en los pequeños, esos son centros de prostitución política que sin tener la fuerza necesaria, ahorita ve tú los cabecillas, los jefes de esa pendejada, tú lo vas a ver colocado en puesto. ¿Quién dijo que el PHD es un partido grande? Pero mira ya, a donde, allá hay un, hay, un, hay un diputado al Parlacén, mi amigo Gore, de un maldito país, partido chiquito, pero que es chiquito, con un objetivo, de que la directiva se beneficie de ser chiquito. Ahora desaparecieron. Desaparecieron porque no, no, el que no llegó a un 1% se jodió. Sí. Buena. Buena. Sí. Profesor. Dígame, hermano, ten el aire. Le habla Héctor Guzmán de Arenoso. Ay, buena, Héctor. Ay, buena, Héctor. Usted fue un profesor mío. Ah, me honra, me honra. Soy, soy amigo de Jó. Paulino. Ah, pero usted es una línea, de una Ajá. línea muy buena. Ajá. El que bueno. es amigo de Jo y reconoce a Jo y se recuerda de Jo es porque Ajá. le queda todavía mucha calidad humana. Fui fundador del Politécnico, Vicente Aquilino Santos. No me diga, no, no me diga, no, no me diga. Sí. diga ¿qué vamos a hacer, o qué quieren hacer esta gente. Con Marino Zapete ¿Qué planteó Marino Zapete? Eh, que sacó la foto Eso es lo que yo quiero Porque todo en el vacío O sea que Él presentó la foto de los que deben Caer presos Copiado, copiado Pero no sacó la foto de Leonel eh. Eso viene Ah, qué chulo, así ah, sí, sobre sí sobre ya me gustó. Eso, un análisis profundo. Un análisis eso es. Profundo. Así es. Esté pues atento. Bien, Mira, bien. gracias, gracias Héctor. Okay. Héctor, un, un abrazo, okay. Héctor. Okay. Amigo de Jo, un tremendo ser humano. Si es verdad que la gente va al cielo, Jo va sin zapatos para allá, con ti zapatos para el cielo va.